muy buenas gente, yo soy Citra y estamos con un nuevo video para mi canal. Hoy estamos en el segundo capítulo de Pokémon Negro, Nuzlocke. Esta serie que empezamos hace poco y la verdad me está encantando muchísimo porque es un juego que nunca he jugado y nunca me he pasado. Y tampoco he visto su historia en YouTube o algo por el estilo. Así que lo dejamos como en el capítulo anterior. Que tenemos a Drekar al 6, a... Uff, el P, el Patrat a nivel 2, a Citron al nivel 10. Así que vamos a ver qué tal. Supongo que tengo que hablar contigo. ¿Qué es esto? Gimnasio, ciudad de... Ah. ah, ok. El líder de gimnasio pues ahora no está, pero supongo que estará en la escuela de entrenadores. Si lo quieres, si lo que quieres es retarle, podrías ir a buscarla y volver aquí. Y buscarlo y volver aquí. La escuela de entrenadores está justo al otro lado del centro Pokémon. Ok, se supone que es esto, ¿no? Ok, pero antes quiero ver si puedo capturar otro Pokémon de ruta. ¿Qué me cuentas? Ok, Solor de los niños a ver. Ok, esto es una nueva ruta. Oh, confirmamos que es una nueva... ¡Ah, tengo que luchar! Uh, ok... Primera lucha del día, gente. Vamos a ver qué tal sale. Esperemos no esté muy difícil. Esperemos no tenga un Lilipop. Porque como he dicho, los Lilipop en este juego están muy rotos al inicio. Porque tienen mucho daño y siempre vienen con mordisco. Entonces, no queremos eso. Ok. Relax, te Voy a jugar relajado. Que no quiero perder vidas. Porque quiero pasarme esta serie. Así que bueno, vamos a sacar a Citrón. Está muy alto de nivel. Gente, está muy alto de nivel. Usa ayuda. ¿qué ataque vas a hacer? gruñido, vale, vale, vale, vale, vale, vale, latigo sepa, latigo sepa, latigo sepa, usa arañazo, ok, me quitas 4 PS y yo le quito más con mi látigo cepa. Entonces de cuatro, dos, de dos golpes más deberíamos matarlo. Así que bueno, voy a tomar un poco de agua. Para no tener la garganta tan seca. Porque es que hay veces que siento la garganta muy seca. Y me cuesta hablar. Entonces vamos a ver qué tal sale esto. Ok. Sin más, sin más misterio, vamos... Bueno, matamos a este Purline y nuestro patrat aprende... Hostia, subió dos niveles. Subió tres niveles. Ok, es bastante. Otro Purline. Hubiéramos sacado patrat. Estoy medio tonto, la verdad. Ok, vamos a usar lápiz cerpa. serpa. Uff, ok. O sea, ayuda, vamos a ver qué vas a usar. Arañazo. ¿Cuánto me quita? 4 pcs. Papá, papá, papá. Pa, pa. Ok, básicamente eso sí es siendo un poco borroso, entonces lo voy a adelantar. Wey, cuidado que me está quitando mucho vida. Voy a usar? Cuidado. Voy a usar malicioso. Creo que me alcanza por usar dos maliciosos. Ok me baja el ataque, entonces mi malicioso va a quitar, mi látigo se puede a quitar. Ok, un golpe crítico, vale. <ríe> vale, vale, vale, vale, vale. Ok, chica Tania, gracias Timpan, nos vamos de carnaval y vamos a curar actualmente porque no quiero ningún problema. No sé si este juego es muy difícil porque lo estamos jugando en modo default, no estamos usando ningún, ninguna versión de Pokémon negro randomizada. O sea, randomizado básicamente es que te sale un Charizard en el. en el. en la primera ruta. Y cualquier entrenador te puede sacar un Mewtwo nivel 80. Ok, ¿qué es esto? ¿Me puedo por acá? Nope. ¿Qué es esto? Okay. ok. Vamos a seguir leveleando porque creo que eso es bastante bastante interesante y a ver si podemos capturar algún Pokémon porque quiero agregar otro Pokémon a mi equipo ok eh, sacamos al Panther eh, voy a sacar a Treker para ver si lo puedo levelear quiero levelear a mi equipo no quiero que solo Snivy tenga eh, sea nivel 10 porque como pudimos, como pudimos ver cualquiera lo puede reventar ok ok listo, ahora sacamos azitrón, sacamos a Snivy. ok eh, bueno estos combates son un poco, si no son lillipop los demás combates son tutorial entonces si me permiten voy a pasarlo rápido para no ser todo el capítulo aquí hablando cuidado espera espera espera Espera, que me estoy confiando y por pasarlo rápido me van a meter un crítico de 500 de escudo y me voy a quedar sin el Snipey, así que hay que tener cuidado con eso. Ok, otro Patrat, ok, estamos jodidos. pues a, a de cara, de cara. Eh, esperemos me salga un buen Pokémon de ruta si es que hay alguna ruta. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Ya vimos que Patrat es un bicho. Voy a dar ayuda a ver qué es lo que gusta. ¿Qué es lo que usas? Repetición, bueno, aunque lo ir haciendo daño residual al Patrat, así que, ups, mordisco, cuidado, cuidado, ok, no me quita mucho, no es muy eficaz, porque no sé, porque soy tipo normal, entonces, bueno voy a ser arañazo, cuanto al quito, ok, no le quito nada, él usa mordisco, eh, porque la repetición sigue haciendo daño residual, eh, voy a usar gruñido para que no me pegue tan fuerte, porque creo que a la larga mi Drekar va a quedar de muy baja vida. Entonces, ok. Ok, creo que si me hace un placaje o, o, o un mordisco más, lo aguanto. Cuanto quitar el daño, por favor. Malicioso, usa malicioso. ¿Qué es lo que hacía malicioso? Que me baja el ataque. El ataque. Ok, la defensa. Ok, ahora sí nos puede matar si nos hace algún crítico o algo por el estilo. Entonces... Eh, no, sé, no sé si sacar al citrón Wait. ¿Cuánto me quitan los discos? ¿Me quitan mucho o muy poco? 5 PS. Me, alcan me alcanza para hacer placaje Ok, ya vamos a cambiar a la siguiente, porque es que este combate se ha sido muy difícil. ¿no? Porque es Navy, no sé, pero tiene muy baja vida. Ok, creo que no me mata de cualquier ataque que él haga. O sea, me va a quitar 9, 10 pesos, ok, 8 pesos. ¿Retrocedes? Eh, ¿Cuánto me quitó? Es que me, luego me hace un crítico y me voy a... a... Mira, me la voy a jugar porque no quiero que bajarle vida, no quiero que le bajen vida a mi snipe, así que me la voy a jugar. Ok, uso malicioso, bien. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Patras muerto. Uff. Está haciendo un poco. Me, me estoy tensando un poco porque no sé por qué, pero eso está muy difícil. Está, está complicado, está complicado que okay, subimos a nivel 6. Ok, aprende mordisco, bastante interesante. Drecard sube a nivel 7. Ok, Lilipoop, ok ok estamos en un problema ok estamos en un problema Lilipup es un pokémon que en este juego al inicio está muy roto porque tiene mordisco y quita demasiada vida creo que a y lo no mata de cualquier ataque a Patra también y a Snivy no sé cómo voy a matar a este pibes tengo mucho miedo y no tengo pociones para hacer algo al respecto qué nivel eres nivel 7 Vamos a usar látigo cepa. Porfa, quítale más de la mitad de la vida. Ok, un cuarto. Placaje. ¿Cuánto me quita placaje? ¿Cuánto me quita placaje? Seis veces. Eh, aguanto para hacer un látigo sepa más. No me haga crítico. Hazle crítico, Snivy. Malicioso. Bien. Ganamos. Ganamos. Bien. Uf, es, te amo. Lilipop, te amo. Me salvaste, me salvaste, me salvaste. Látigo sepa. Y ese Lilipop, o sea, si me hubiera hecho mordisco, estaríamos en un problema muy fuerte, gente, literal. Uf, está, está complicado esto. Ya se está poniendo un poco no por cierto, se llamaba. Ok, vámonos corriendo al centro. Pokémon, again this. Está, está complicado, pero aunque sea, estamos leveleando. Lo que menos quiero es perder algún Pokémon al inicio de la serie. O sea, no hemos ni llegado al primer gimnasio y ya no quiero, no quiero perder una vida, ¿ok? No, no quiero. ¿okay? Primera Joy. Primera Joy. Gracias, buenas noches. Quiero ver si puedo capturar algún Pokémon porque mi equipo así como está, el gimnasio me va a reventar la vida. Ay, ay, ay. Dime que es una poción. Defensa de aquí. Mm, no sé, no sé más. No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Ah, pensé que querías luchar. Entonces, tu Sneeve es un tipo de Pokémon muy útil aunque sea débil contra los Pokémon de tipo juego. ¿Quieres a Pampur? Me da un Pampur. Esto cuenta como nueva ruta Entonces yo digo que sí Ok, nos dan un Pampur así gratuito Creo que leí que Drekar me dijo que A la derecha de la ciudad me daban un Pokémon muy útil Así que supongo que el gimnasio es tipo fuego Así que qué nombre le vamos a poner Que no tengo ningún nombre en mente Cebax Le vamos a poner Cebax Sebax, ok, Sevax te llevas tu mote, Recuerda, recuerden que si quieren un mote simplemente sigan la serie y pues ahí les caerá su mote, así que bueno, me di cuenta que hoy llegamos a los 200 suscriptores y la verdad estoy muy contento, les doy muchas gracias a todos los que ven mis videos, porque la verdad me anima mucho y voy a seguir haciendo videos básicamente con esto de la cuarentena, por favor no salgan de la casa, no quiero que les pase nada a nadie que esté viendo este video ni a nadie en general, Así que bueno, ¿qué nivel es ese Spampur? Porque al rato nivel 100. ¡Hostia, qué nivel 10! ¡Uy, mamá! Esto me va a ayudar un chingo, ¡Que tiene pistola agua! Lengüetazo. ¡Mamma mía, Marcelo! Voy a... ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, gente, que... Ok, bueno, vamos a poner a... Atrás de primero. Ok. Ah, ok, tenemos que venir aquí, ¿verdad? Bueno, voy a buscar. Eh, eh, Se quiere luchar, fijo, ya quiero luchar. Ok, aquí veo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Paz! Ahí tengo que. Ok, tengo miedo porque es que no quiero. Ok, y ahora acabo. qué es esto? Sí, yo solo quería. Ay ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué es esto? Oh, mira un objeto. Super Bola. Ok, sí, todo muy bonito, pero ¿dónde capturo un Pokémon? Que quiero un Pokémon. Parece que aquí no hay. Parece que aquí no hay ningún. Parece que aquí no hay ningún de estos. Ninguna hierba alta. Así que vamos a meternos de lleno aquí. Se quiero probar al... Que okay, bueno, si tra. has venido a buscar... Sí, sí, venido. Hasta hace rato estaba aquí mismo hablando. Nos ¿No habéis cruzado por el camino. Por cierto, si trachamos un combate... Mm, bueno, está bien. Here, ok, vamos a ver gente. Vamos a luchar contra Sharon. Sharon, Sharon, Sharon, Sharon. Vamos a luchar contra esta persona. Y vamos a ver qué tal sale. Que me sacas un tepej, ¿ok? Tengo al Pampur para eso. Vamos a sacar a Pampur y la experiencia se la gana el Patra y el Pampur. Así que todo bien. ¿Qué me haces? Tepej, me haces, placa me haces placa placaje. Y yo te voy a hacer pistolita de agua a ver si la aguanta cerdo literal un cerdo Uff, deleteadísimo golpe crítico vamos vamos ya me, ya, ya me pasé la serie ya, ya me la pasé ya nos vemos hasta la próxima ok gente vamos a ver que me saca un pull line. no me fijé no me fijé que era un pull line eh, vamos a sacar vamos a usar pistola de agua ok nos ha gruñido Okay. Me quedé pensando, lo disculpe, me quedé pensando y me quedé súper lagueado, así que vale, eh, ya pues ya este, por ahí se va para tu casa y vas combate. Combate bastante fácil, la verdad. Okay. Por supuesto es muy importante no malgastar tus objetos. Por cierto, si trazos para ti, ¿qué me das? Vallas naranja. Bastante útil. Vallas, entonces plural, si le das una valla, sí, que es cura a tu Pokémon. Gracias, bro, te agradezco. Vamos a ir al centro Pokémon para curar nuestros Pokémon. Nuestros Pokémon. Así que vamos a vivir y vivir y vivir. Vivi ok, curamos, gracias, buen día. Ok, y lo que vamos a hacer, gente, right now es. Eh, vamos a darle unas vallas naranja a nuestros pokémon que Vamos a darle una valla naranja a nuestro querido Sneevee Vamos a darle una valla naranja a nuestro querido Sevax Vamos a darle una valla naranja a nuestro querido Drecar Y Sevax y el otro, y el Patrat, es que está muy bajo de nivel entonces Ah oh, mira, ¿eh? si soy el líder de gimnasio de esta ciudad y tú eres ¿Quieres enfrentarte a mí? Muy bien, veamos. Al principio, ¿qué Pokémon elegiste? Ya veo, elegiste a el Snivy. A este Pokémon se le da mal los Pokémon de tipo fuego. Deberías preparar una buena estrategia para enfrentarte a ese tipo. Te estaré esperando en el gimnasio. Ok. ¿Ya está el gimnasio? ¿De verdad? ¿Tan rápido ese episodio 2? Hostia, que sí. Hostia. ¿Qué pasa, señor? Hola, estoy aquí para aconsejar a los aspirantes que vienen al gimnasio. Dios mío, la silla como china. De verdad, disculpen eso. Me puedes llamar Conce, por cierto. Gracias por animarte a probar suerte en este gimnasio. Te daré esto para celebrar tu debut. Si te ha obtenido agua fresca. Ok, No, da agua fresca, que eso es como una poción, pero muy rota. Así que se supone que si me dieron el Vampur es porque el man es de tipo fuego. Entonces vamos a poner a, a este man. No sé. ¿tú? ¿Qué? ¡Ah! Ya, ya, ya, ya, ya. Se refiere a las debilidades Ya, ya, ya O sea que no entendía Ok Primer combate del día todo la... Aquí podrás practicar fundamentos de combate Bueno, entonces vamos con el primer combate Serio Bueno, bueno serio me, me estoy volando de los otros combates Y casi me revientan en todo el equipo Entonces, ok, un Liddy Cuidado, cuidado Cuidado con Lilipop, que Lillipop, que Lilipop, que Lilipop, que Lilipop. con Lillipop. Usamos pistola de agua y ahora vamos a ver cuánto le quita. Debería que sale mucho porque Lillipop... Ok, no le quito nada. Ok, mordisco pistola de agua. Pistola de agua. Le hace... Le tira una nerf en la cara. Le tira una nerf en la cara, literal. Uf, ¿por qué me quitó tanto? Gente, pueden ver que Lilipop está roto. Recogía de Lilipop. ¿Qué pasa? Que ahora la... Pero bueno. Ok, vamos a usar pistola de agua. Tengo todo en la mente ya, eh. Y se come la El, el muy cerdo. ¿Qué cerdo Ligo. Rastreo. Ok, perfecto. Mientras no me haga daño, yo estoy Gucci Gang. Entonces, gente, eh, espero les esté gustando esto. No sé si les conté, pero llegamos a los 200 suscriptores, que estoy muy agradecido por eso. Y perdonen el cambio de tema, pero querías, quería agradecerles por alcanzar esta cifra. Esperemos... Espero podamos llegar a hacer mucho más Me estaré esforzando el triple por lograrlo Y hostia, lo que me quita la concha, la madre Mejor me meto ya O me quitan 5 vidas hoy Me van a quitar 11 5 vidas hoy, me van a quitar 5 vidas Así que bueno, sacamos ¿Cuánto me quita? ¿Pueden ver lo que me quita. O sea, es un Lilipop nivel 11 Y me quita 9 PS de un placaje O sea cuando hace mordisco, deletea horrible. Ok, porque ya vete. No te quiero. Ok, subimos a nivel 12. Dato importante. Así que bueno, aprendes algo. Ok, nada, nada. Camarero Pedro, no quiero saber nada. Me quiero ir y me quiero curar. Right now. Me quiero curar. Right now. Right this. Right... Ok, no estoy diciendo nada interesante. Así que vamos a pasarlo rápidamente. <ríe> y vamos a curar nuestro equipo una vez más. Gente, como dije en el capítulo anterior, por si no lo han visto, se los dejo en una tarjeta aquí arriba. Así que aquí en la arriba, eh, pues básicamente dije que iba a jugar muy seguro, porque quiero pasarme esta serie de verdad. Porque hace dos años aproximadamente, no sé si recuerdan, pero hice una serie. Pokémon Super Head Red, que era Pokémon Rojo con mods y ese tipo de cosas. Y básicamente la perdí por Mamón. Y quiero pasarme esta serie porque es un juego que nunca he jugado y pues, básicamente en este, en este juego, en este título, sale mi legendario favorito que es Reshiram. Así que bueno, vamos con la camarera Raquel. Ya, ya no me enrollo más y vamos a concentrarnos en el juego que solo hablo papaya, solo hablo papaya. Pero bueno gente, quería, decir, quería decirles eso. Así que vamos a estar en eh, pistola de agua. Ok, le quita, le quita, le quita, le quita, le quita. Hostia, golpe crítico, ve, broma. Joder, ¿cómo, por porque me quitan tanto. Ahora tengo que ir a volver a curar. Qué molesto, de verdad. Ok, Navy, porfa. Man, me quitan mucho. Wey. O sea. Uy, qué estúpido hice, hice repetición. <risa> bueno, yo creo que hice bien, porque a la siguiente le mato, creo. ¿Cuánto me quita tu placaje? Uy, ya gasté las vallas. Qué tonto. Ahora ya no tengo vallas. Ok, le quita. Le quita un PS. O dos. No sé cuánto les habrá quitado. Cuidado. Ale crítico, porfa. Ale crítico. Cuidado, gente. Si me meto un golpe, me mata. Eh. Mátalo. Por, por. <ríe> no, si saben que en vez. No sé si saben que es venganza, pero devuelve todo el daño o en su mayoría un porcentaje tres turnos después, con, es un ataque súper fuerte ahora lo que quiero decir, si me hubiera pegado me mata okay, por line, seguimos luchando ya a este punto del video se me cansa un poco la voz pero voy a seguir haciendo mi esfuerzo por mantener un poco de animación mantener un poco un golpe crítico perfecto cruñido y pues básicamente ese por ese se va a su casa, ok, listo por line, bye, chao para tu casa, ok, Sí, si sí. no me gustó combatir contra usted, señora. De verdad, no, no quiero saber nada. Vamos a ir a curar por enésima vez. Así que vamos a ver qué tal. Ok. Gente, recuerden que si les está gustando esta serie, recuerden dejarme su like y suscribirse para más contenido parecido. Y si quieren ver algún tipo de contenido variado, recuerden dejármelo en los comentarios y yo con gusto lo haré. Eh, estoy pensando hacer directos más habitualmente, de jugando otras cosas, como por ejemplo Geometry Dash, que hace poquito hice un directo de Geometry Dash. Creo que ya vamos con el gimnasio, el gimnasio. Ok, sí, ok, ya vamos con el gimnasio. Vale gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero les haya gustado y se hayan entretenido. Recuerden que para más videos como este, dejen un like y suscríbanse. Y recuerden dejar su opinión de qué quieren ver en este hermoso canal. Ya somos 200 suscriptores y por lo tanto voy a hacer un especial. No sé cómo, pero lo verán en estos días. Esta serie probablemente la suba dos veces por semana junto a otros videos, así que por favor déjenme un like que me motiva muchísimo y suscríbanse para más videos como este. Así que bueno, yo soy Citra y nos vemos en otro video.